Eh, hoy tenemos un invitado especial, eh, la artista Aruma, con la que vamos a platicar sobre el Live Cinema y también otros experimentos que ella tiene con textiles, ¿no? ¿Qué tal estás, Aruma? Todo bien, feliz de conocerlo. Gracias, Aruma. Eh, no, y también, soy mala presentando... Pero también están mis co-conductores, eh, Michelle Ramos, Araizaga y, y el maestro Bund. No sé qué dicen ellos. <risas> ahí, ahí la llevas, Camila, ahí la llevas. Necesitas soltarte un poco, <risas> relajarte, no pasa nada. Al fin, acuérdate que este podcast nadie lo escucha. ¿No? Solo, solo la mamá de Antonio Bund. Entonces no te preocupes, no te pongas nerviosa. Y, y bueno, pues gracias, gracias, Aruma, por eh, estar aquí en el podcast Más Pirata de las Redes. Gracias, Camila, por pues, aquí por servir de conexión. ya eh, Camila ha sido eh, pieza fundamental para que el podcast haya ya rebasado los dos años de existencia y los 100 capítulos. Que si mal no recuerdo, debe ser el capítulo 105. Pero bueno, me falla mi memoria a veces. Eh, y pues sí, Maestro Bunt, usted allá en el. Montreal. ¿Cómo anda? Bien, la verdad es que ya se empieza a sentir el calor desde la primavera con 5 grados Celsius. Entonces, pues, ah, ya no, es bien difíciles. primaveral. Lo invito sí, a que sí. se acerque a los 32 grados de acá de Tepoza. No, está que... pues, no, gracias. No, <risa> no gracias. Este, <risa> ok. Pero todavía, todavía, todavía estoy bien en, esta, en estas temperaturas. Bueno. Y yo, yo quería... Yo quería empezar con una, una frase del, del Dalai Lama en este de su santidad. Si muy muy filosófico ocasión, está usted, maestro. Bunt. En esta ocasión, porque pues, tampoco él no se lo pierde, no se pierde su <risa> este podcast. Y, y, y, y, él sí lo escucha. Y, y, sí lo escucha. Entonces <risa> eh, y, y, y, y, y es una frase que va más o menos así. Que, que es eh, algo así como donde, donde empieza la paz termina el alto entonces pues bueno es muy dedicada a, a Bolivia el Bolivia a su santidad entonces bueno finalmente a, a, por, por esa razón quería empezar el, el día de hoy con esta frase porque pues bueno vamos a tener un programa muy guaso bro. Sin duda, el Dalai Lama ah. es, escucha el podcast porque me mandó un WhatsApp, el otro día me dijo, oh, es que la, la voz del maestro Boone me, me hipnotiza, <risa> me hipnotiza, entonces bueno. Eh, entonces bueno, mientras Camila se quita el nervio, vamos a proceder a este <risa> a este. platicar con Aruma. Pues Aruma, mira, te cuento, yo, bueno, evidentemente invitamos a Camila, ya, ya lo hemos dicho muchas veces, a que se sumara al podcast pues, para que nos diera un punto de vista... ...juvenil, fresco y, y, y, y, y, a, y propio de una estrella fulgurante del firmamento del cine experimental latinoamericano. Pero además, pues para poder eh, ampliar nuestros horizontes, ¿no? Tener también una perspectiva... Eh, mucho más allá de, de nuestras fronteras mexicanas y pues entablar este tipo de, de, de conversaciones con artistas de, pues, en, eh, en principio bolivianos pero bueno pues hemos tenido la oportunidad de platicar con, con muchas muchas otras personalidades en, en Sudamérica y por supuesto eh, digamos que eh, es parte fundamental de, de, de lo que ha pasado te decía Camila y por otro lado, yo digamos empleando una de estas herramientas de, de, de inteligencia artificial, creo que antes de, de entrar como en tu, en tu en tu onda más profunda de tu trabajo, y que básicamente es una pregunta para las dos, les decía una eh, herramienta de inteligencia artificial, que por ahí me, me topé, que le puedes hacer preguntas. Y le pregunté exactamente... qué me lo digo. Eh, ¿Dónde está? Eh, descríbeme el panorama del cine experimental boliviano. ¡Wow! Entonces, pues, me gustaría justo que ustedes me platicaran un poco cómo está... Eh, en, en general, digamos el audiovisual experimental boliviano, ¿no? No, ¿no? no el cine como tal, porque bueno, lo que eh, lo que queremos que sea más, más amplio. Entonces, bueno... Eh, una de sus de sus bueno, sus respuestas es, es posible que exista una corriente de cine experimental en Bolivia pero no encontré información específica al respecto sería interesante ver si hay alguna producción experimental boliviana destacada en el futuro no muy cercano digo cercano, perdón entonces pues eso me preocupó porque evidentemente es una cosa que se conecta a internet y que, que tú le preguntas cualquier cosa y básicamente te, te dice lo que sea. Pero me preocupó un poco que no haya información en, en línea suficiente como para que esta cosa me conteste, me conteste algo, ¿no? Me digan bueno, nombres, títulos. Creo que, creo que una de las cosas eh, es que hay que saber hacer la, bien la pregunta, tal vez el término. Eh, no sé si se usa tanto... Eh, el, como video experimental, como lo preguntaste, pero sí hay muchísima producción, tal vez si vuelves a intentar con videoarte, porque hay muchos artistas que trabajan con videoarte, video performance, video danza, derechos festivales, entonces están tal vez eh, un poco los términos. Digamos, eh, tal vez eh, que manejamos en, más en Bolivia está relacionado al videoarte, eh, no como corto, sino más bien eh, relacionado a, así, acción, mucho a acciones. Eh, y hay una producción muy grande de artistas desde los 80. Eh, eh, experimental y pues hay una, hay, eh, se puede hablar mucho. De hecho, se ha eh, publicado hace pocos años también todo un compendio sobre los artistas eh, que están trabajando con experimentación con video. Y, y existe, no es una escena, eh, digamos, somos muy periféricos. Porque tú sabes, eh, tenemos eh, muchos, mucha, mucho, tenemos que ir en contracorriente, <ríe> en contracorriente de un Estado que no apoya a los artistas o que piensa que el artista, el artista es, para, es eh, para hacer propaganda. Entonces, ahí eh, los que producimos, eh, producimos de manera totalmente independiente. Entonces, por eso la producción es eh, con recursos muy limitados. Y eh, también under y bien periférica. O sea, pero de que existe, existe. No, fíjate que tienes toda la razón. Le cambié el término cine experimental por videoarte. Ya. Bueno, ya me da información, me habla de la obra de Diego Torres, uh -huh. de Rodrigo Quiroga y, y Sol Mateo. Incluso dice que hay una muestra de eh, videoarte que lleva ya algún tiempo sucediendo y habla de... Eh, una obra documental en video que habla de una agrupación musical conformada por uniformados de un grupo armado que se dedica como a, a relatar sucesos acontecidos en la guerra, posturas políticas. Como que ya hay un poco más de información, tienes razón. Porque digo, el, eh, a mí en lo particular, el término videoarte me. me justo por esa connotación. Eh, pues sí que denostaba, ¿no? Que denosta el trabajo de los artistas que... Ese es video arte, eso no es cine, está hecho en video. Digo, ahorita, ¿quién hace, ¿quién hace cine? Todo el mundo hace video, todo el mundo está trabajando en formatos de video, ¿no? Ya difícilmente... Excepto el, el purista, el maestro boom que sigue filmando en 16, en Super 8. Y por ahí uno que otro es afortunado. Bueno, eh, ahorita siento que el término video arte ya no está tan, tan actual. A mí me gusta decir que eso también es cine forma de cinta de cine, pero bueno, por eso igual a lo mejor hice la pregunta, pero qué interesante, ¿no? qué maravilla que que, que haya esta, eh, esta que como tú bien dices, es underground, pero existe ¿no? y que afortunadamente existen estos eh, eh, eh, espacios como el Festival de Cine Radical que están también tratando de, de darle salida. Ahora, ¿cómo se inserta tu trabajo en todo esto, Aruma? Eh, yo soy tejedora <ríe> y eh, empecé a trabajar con, eh, eh, digamos, len otros lenguajes en, de nuevos medios, eh, pero siempre buscando el gesto de la tejedora en ellos. Entonces, eh, mis primeras obras de videoarte son de 2007, 2006-2007, eh, donde voy, ya voy experimentando con el, el video como lenguaje ¿no? viendo esa relación o paralelos en, eh, con el tejido ¿no? como en relación a la práctica del video el, el recolectar retazos, el ordenarlos eh, y bueno, sí, eh, he hecho varios videos que han recorrido eh, varios lugares han viajado más que yo Todavía siguen viajando y eh, también he trabajado eh, a partir de esas experiencias conocidas como videoarte en Bolivia eh, eh, de, de alguna forma empe empecé a trabajar con instalaciones eh, interactivas y también con live cinema o cine expandido también eh, trabajé con Manrico Montero, no sé si lo recuerdan, si les suena. Eh, eh, eh, hacíamos, eh, digamos, él usaba... Hacíamos como un temascal eh, <risa> audiovisual, donde poníamos los... Eh, él usaba sonidos cuadrafónicos y usaba tres pantallas y la gente estaba en el medio, como una experiencia inmersiva también. Eh, la obra que presentamos lo hicimos en, en medio del festival de performance. Eh, éramos, digamos, eh, los bichos raros, pero estábamos presentando eh, también un performance en, en tiempo real, ¿no? Que es, eh, es, era una experiencia de cine expandido. Eh, la obra se llamaba Agua Nocturna y también otras experiencias con colaboraciones con artistas bolivianos, en diferentes lugares éramos como una banda, digamos, eh, Horse Latitudes. Eso en La Paz hace también como, como varios años atrás. Pero eh, siempre eh, con esa idea de, de lo experimental, del cine expandido y también de buscar como comunidades de lenguajes propios, eh, y eh, mucha improvisación y también eh, eh, como hablar también desde el contexto local, ¿no? Nuestras eh, experiencias, nuestras preguntas, nuestros... porque finalmente eh, en relación a lo experimental, en esa época teníamos pocos referentes, ¿no? Estaba Horse Latitude, estaba el Ensamble Petra, que eran más bien eh, músicos experimentales, ¿no? Que hacían eh, performance sonoros eh, súper diversos en, en, en, en lugares con, concretos también. Entonces, eh, había una, un, eh, hubo un momento muy bueno para el arte experimental boliviano que, eh, que fue como el 2011, como el 2011, 2012, que también había una especie de eh, gestores también que apoyaban y que organizaban eso, ¿no? y que convocaban. Eh, de alguna forma todo ese, todo ese, eh, ese movimiento eh, se mantuvo, pero ya de una forma, tipo, ya no de colectivo, sino más eh, individualmente, ¿no? Tal vez ese es mi caso, que me fui a vivir al campo, en, eh, después de haber tenido la experiencia de ser la eh, curadora de la Bienal de Tiar desde 2013, decidí irme a vivir al campo, eh, en Capinota, en una comunidad quechua, eh, y a eh, dedicarme totalmente a mi investigación, que es eh, entender el tejido tradicional andino eh, com, como tecnología y en términos de energía. Así que fueron ocho años de investigación eh, intensa eh, que, digamos, los eh, cerré el 2020 y eh, Pude hacer es, eh, varias exposiciones de mi trabajo eh, y ahora lo acabo de presentar en el Museo de Bellas Artes en Santiago. Eh, fue una exposición de, de cuatro meses, donde tuve me acaba de llegar una carta del director eh, diciendo que fueron eh, como 105 mil visitantes. Así que estoy celebrando. ¡Guau! Wow, no, Qué maravilla, qué, qué bueno ser parte de esa celebración. Sí. <risa> y, y bueno, el, el proceso pues que, que nos platicas es súper interesante. Siempre, digo, pueden ustedes ir a, a, al Instagram que, son, que nos pasó. Eh, que.. Que nos pasó Camila, perdón, me brincó una cosa para acá que no debía brincar, pero bueno, eh, y, y prometemos que lo vamos a poner. Y siempre ponemos, no, vayan y busquen Electric Aroma en Instagram para que vean eh, su trabajo. Es una verdadera maravilla esta cuestión de, de estas como redes tejidas de, de, de, de multicolores. Y bueno, por ahí tenemos algunas imágenes de, de cómo se combina eso con el Performance en vivo. La verdad es que debe ser una cosa eh, estupenda. Um, no sé, Maestro Rund, usted siempre tiene una pregunta interesante, pero bueno, antes de darle la palabra, ¿cómo, cómo te diste cuenta que, eh, digamos, ya nos contaste el objeto de tu investigación? Es, eh, era el tejido y, y como energía, como tecnología. ¿Qué, qué sucedió que te, que te llevara, a, digamos, hacia ese... Así ese rumbo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué cosa te llamó la atención? ¿Cómo encontraste la, la, la, las conexiones? Porque, digo, podía parecer que no, que no las hay, pero bueno, viendo las imágenes, te das cuenta que, que, que hay mucho más. Lo primero fue un cuestionamiento hacia la tecnología como artistas eh, que eh, estábamos haciendo como grandes instalaciones con proyectores o que presentábamos una obra que necesitaba un mes para quedarse en una sala en esa época y en Bolivia era muy difícil conseguir un proyector para que aguante las necesidades eh, conseguir tres proyectores era todavía más complicado entonces teníamos eh, que lidiar con muchos problemas técnicos y en relación a lo económico, ni se diga, porque siempre son equipos caros, eh, que hay que alquilar, etc. Eh, y, con, y hacíamos lo que, te, lo que podíamos con nuestros medios. Ah, bueno, también eh, ex, en una de las, bueno, una de las eh, principales ideas era cuestionar que, que, qué tipo de tecnología estábamos usando como artistas bolivianos. A partir de, esas, de esos cuestionamientos empiezan a salir obras como eh, una proyección de 360 grados con eh, proyectores co hechos con cajas de fruta eh, que tenían una, lámpara ja eh, como una lamparita japonesa. Eh, eh, que hacía un loop con energía termodinámica, el foco era un, literalmente una, un, un bombillo, una bombilla eh, con agua que se movía y calibraba y entonces la proyección era acuática y la instalación era eh, un 360 grados pero totalmente analógica ¿no? y a partir de también esos cuestionamientos empieza a aparecer mucho el agua y la electricidad <ríe> o sea, como que la, la, tecnología, la tecnología básica eh, para generar proyecciones, generar eh, qué sé yo, señales, datos, eh, estaba eh, básicamente del agua y de electricidad. Y a, y a partir de, de eso empecé a estudiar de forma independiente electricidad desde las... Eh, con, eh, los diodos, conectar cactus y sacar energía en, en, en el, la energía electroquímica de los cactus para visualizarlas en LED. Pequeños, eh, pequeños experimentos se los hacía dentro de un ecosistema que era un bosque eh, seco interandino en el valle de Cochabamba, en Bolivia, en Capinota. Entonces en, eh, pude hacer una serie de experimentos en un ecosistema donde también eh, existe una cultura textil muy grande. Yo tejo desde, hace, desde mi niñez, entonces para mí la práctica del tejido eh, siempre ha sido muy familiar pero la, y la relación de mi, nueva, de, de mi nuevo aprendizaje de electrónica eh, tenía muchas cosas que ver, incluso eh, también en esa época a partir de manuales, eh, tutoriales de internet, etcétera también eh, aprendí programación y estas cosas iban eh, poniéndose eh, digamos relacionándose con la complejidad también de las técnicas textiles que aprendía eh, con mis eh, vecinas o maestras tejedoras de otros, otras regiones más cercanas entonces eh, habían como muchas similitudes en, estas, en estos lenguajes, ¿no? Entonces, a partir de eso eh, ya sale esta, esta idea de eh, que salió como de forma natural de más bien cambiar ese punto de vista que tenemos del textil como algo utilitario o solo iconografía o solo una cuestión eh, netamente eh, de las señoras del campo, como se concibe en Bolivia. Entonces, ent entender el tejido como tecnología a partir de estos cuestionamientos y, a partir, eh, y entender que también la energía fluye dentro del textil y mostrarlo, visualizarlo, compartirlo es, eh, digamos, fue una de, de las principales motivaciones de este proyecto. De hecho, la primera exposición de las obras, eh, in, de las instalaciones eh, con fibra óptica en me, fue en medio del bosque donde fueron creadas. Entonces la comunidad visitó, invitada a visitar eh, esta parte del bosque. Eh, donde estaban instaladas la, las obras, así que fue un, fue un momento muy emotivo donde mis vecinas, mis amigas, mi, la gente eh, que vivía en los alrededores y que me, me había visto crear esas obras, eh, veían realmente, la veían en su verdadera magnitud. Y las eh, mariposas nocturnas también visitaban la exposición. O sea que, <risa> una maravilla. Eh, pero bueno, solo para continuar el relato en relación al agua y a la electricidad, quería comentarles que, eh, bueno, viviendo en el campo, eh, mi práctica eh, de video experimental este fue, eh, como les com comentaba, fue un poquito relegada porque no tenía público. <risa> claro, existe el, el registro y, y todo eso. Pero sí me ponía a pensar en el público también, que la experiencia eh, eh, del, del tiempo real y de, no sé, de hacer cosas como proyecciones eh, móviles, que hice alguna vez en Ciudad de México también con un proyecto eh, así audiovisual, eh, eran... Eh, o sea, no tenía mucho sentido si no hay a quién mostrar. Yo realmente eh, vivía en un lugar muy apartado. Entonces, eh, ya eh, moviéndome, o sea, ya eh, saliendo de este, de este lugar eh, por razones personales, eh, retomé la cuestión de lo, del, del video experimental y hasta hace poco eh, el, desde el 2019, en realidad, colaboró con una artista alemana que se llama Carla Krack. Y estuvimos en Bolivia eh, las, hace poco, en, en febrero, eh, presentando eh, una obra. Bueno, la presentamos aquí primero en el Museo de Bellas Artes, eh, una obra. Eh, muy experimental, donde usamos estos, eh, eh, investiga en mis investigaciones eh, sobre electroquímica, por ejemplo, eh, la eh, crianza de cristales sobre fibra óptica, eh, o sea, procesos muy eh, experimentales y muy analógicos, eh, ya eh, con, en un lenguaje de video experimental como de live cinema, juntado con eh, la, la práctica de Carla Crack, ella trabaja con eh, diseño, con cerámica, con electrónica, eh, también y, eh, impresiones 3D de, eh, de, sus, de sus dibujos. Entonces, con, eh, creamos la, eh, una obra en proceso que se llama Electric Seat, que fue presentada, como les digo, en Chile. Y también, cosa inusual, llenamos eh, escenarios en Cochabamba y en La Paz. El martadero, que es un super espacio en, en Cochabamba y el Bunker en La Paz. Así que estábamos eh, felices de, de por fin eh, materializar nuestra colaboración y también hacer una propuesta eh, súper experimental y que tiene que ver eh, nuevamente. Por, por mi parte, muy feliz de, de retomar eh, el audiovisual. Eh, y el video eh, en vivo y experimental, ¿no? Oye, eh, Arumop, suena verdaderamente fantástico. Ya me, ya me emocioné nada más de ver las, las imágenes y con lo que nos está relatando, pero no sé si el Maestro Bund, la propia Camila, que, que este, nos, nos, nos puso en contacto, y Carla, que acaba de llegar, no sé si tienen quieren platicar algo. Eh, yo... Eh, son varias cosas, ¿no? Yo justamente fui a esa presentación de Electric Seats en La Paz eh, eh, eh, eh. Eh, Y justo poco tiempo antes de eso yo charlaba con el maestro Boom a, a veces hablamos de cosas aleatorias Y yo le mencionaba que aquí en La Paz o en Bolivia no he visto que se haga live cinema Entonces cuando vinieron con la obra de... Electric Seeds, me quedé pues como tengo que ir y tengo que ir a ver, y me doy cuenta, por lo que cuentas, que en parte hay una apertura en el videoarte boliviano, eh, más que del lado de los cineastas, más por artistas contemporáneos o de las artes vivas, ¿no? y eso me parece interesante porque... Creo que en el nicho estrictamente del cine aquí son un poquito más conservadores, ¿no? No tienen tanta esa apertura a ser más interdisciplinarios, ¿no? Y salir de ese formato de proyección o de producción, ¿no? Y por otro lado, que claro, contabas, por ejemplo, sobre la escena aquí en, en Bolivia del CIAD, el 2012, pero es difícil, digamos yo como una generación distinta, acercarme a todo lo que han hecho en ese periodo tan productivo, porque no hay registros y siempre ese es un gran problema aquí en Bolivia, ¿no? que puede haber existido una gran movida, pero es difícil siempre encontrar los registros y creo que conozco un poco ese compendio que decías del videoarte, pero igual ahí hay un problema como de distribu distribución Porque aquí hay una galería que se llama Materia Gris Y de casualidad un artista residente me dijo No quieres chequear la biblioteca que solo es para los artistas residentes Y ahí pude ver ese libro, ¿no? Porque luego yo ni sabía que existía Y a veces el, el acceso, digamos, a esta información me parece una locura y me parece loco que no haya escuchado de ti antes también de tu trabajo porque es muy interesante y realmente me, me, no sé, me indigna cómo a veces eh, la información circula tan poquito aquí ¿no? o sea, no nos conocemos entre los mismos artistas y más difícil todavía entre el público muchas veces eh, Esta um, compilación de video, eh, del libro de videoarte la llevó uh, delante un equipo, entre ellos Narda Alvarado, y eh, se preocupó de pedirnos una copia de cada video que está en el CEDUAL, en el espacio Patiño. O sea que tú puedes... Te, existe ese archivo. Eh, hora, de sumar, ver... hora de poner al CEDUAL, ya. El CEDUAL, que es un archivo importante, como que arbitrariamente cerraron sus puertas y ya no ah. se puede consultar su biblioteca desde el 2019. Sí, Ten te tenemos, Ay, un, tenemos un backup, eh, pero no sé dónde está, lo tiene Narda, Narda Alvarado, Ella es una artista paseña muy, muy conocida. Ella eh, muy, fue muy detallista y, y eh, hizo ese archivo. Eh, también, en el 2012, esta experiencia que te cuento, eh, de, digamos, una, un buen momento para las artes experimentales y digitales en Bolivia, eh, fue propiciada también por eh, un festival que hacía dialectos digitales, llamados dialectos digitales, en esa época de la Alcaldía de La Paz, que tenía el apoyo de la Alcaldía de La Paz, eh, y se llama Festival Indie. En un festival Indie, se hicieron unas obras que yo creo que quedaron, pero como referente de la producción también, eh, eh, no sé, instalaciones. Yo hice una instalación en ese festival eh, con 100 paneles LED, donde, la eh, estoy hablando del 2012, eh, donde la gente que llegaba con un color, digamos, eh, rojo, si o la, las cholitas que llegan con la manta roja o amarilla, llegaban en el rango de un, de un sensor y eh, la fachada se tenía del color de la manta o del, del traje, de la blusa de la persona que, que llegaba al rango del sensor, lanzaba un piropo en quechua. Eh, y estaba escrita en Tocapu también. O sea, una, cosa, una obra también súper compleja que era de mi investigación de ese momento que se llamaba Texto Textil Código. Y hasta ahí hay videos. O sea, si realmente eh, en relación a lo que dices y después de, de, bueno, de, ser, eh, de vivir muchos años en Bolivia, yo creo que sí también falta una actitud del público <ríe> o de los propios artistas de y también preguntar, por ejemplo, falta esa avidez que yo veo en otros lugares, ¿no? ¿Qué se está, qué se está haciendo? ¿Qué se está produciendo? ¿Quién es este artista? Vamos a conocerlo. Eh, como tú dices, actitudes, sí, sí, sí, voy. Uh, aunque granizó, por ejemplo, ese día de la presentación en La Paz, hubo un granizo eh, tremendo en una ciudad que está traumada por el granizo de febrero. Entonces, eh, igual llenamos la sala, eh, y, eh, pero es porque, bueno, me, yo agradezco porque sí es, o sea, es lo, lo mínimo que espero es que vayan a ver lo que se está haciendo porque yo escucho a mucha gente quejarse de que eh, no, pasa, no pasa nada en Bolivia, de que no hay, pero cuando llega algo, porque estaba llegando con un artista que viaja por todo el mundo presentando obras como Carla Crack, entonces, o sea, por favor, vayan a ver, a, a, vayan a ver esta propuesta porque, o sea, estamos de pasada, ¿no? Bueno, ahora yo estoy residiendo en Chile porque estoy haciendo un doctorado. Eh, y pues la vida me trajo por acá, así que eh, eh, en, este momento también estaba, en ese momento también estaba de paso por Bolivia, así que eh, lo mínimo que esperaba era que, que la gente que más o menos tiene interés vaya y, y también haga se, seguimiento, como tú dices, de, de, de, la, de la producción experimental, ¿no? Igual el público, un éxito llenamos, como, como siempre. Oye, oye Camila, te voy a regalar, aunque sea muy petulante de mi parte, te voy a regalar dos chispas de sabiduría de, de, de, de gratis así nomás porque estoy de buena. La primera es <risa> recupera, intenta recuperar esa compilación y vemos cómo la hacemos para ponerla en acceso. Eso estaría increíble. O sea, podemos hacer un ciclo de, de, de, de, de, de línea, podemos no sé ahí vemos que inventamos pero la idea sería investigar el estatus legal de ese trabajo si la, la autora está interesada en le cuentas no pues na, o sea no se puede acceder es, o sea, yo ya quiero verlo no yo quiero ver que ese registro audiovisual del videoarte de boliviano es pues, es una joya a la cual todos los ciudadanos de este mundo tenemos que acceder y la otra es la inteligencia artificial center ¡Exacto! ¡Exactamente! <risa> y la otra es que, digo, ¿eso más o menos en qué tiempo sucedió, Aruma, Esta ¿Es? compilación... En este... 2000... Eh, 2011. Bueno, papá. Ya, pues ya pasaron más de 10 años de eso En ese lapso de tiempo Ya sucedieron muchas cosas Ya surgieron talentos como, como tú misma Camila eh, es, yo, yo iría a convencer A, a, a los amigos del Festival de Cine Radical A hacer una nueva versión de ese trabajo ¿no? Uh -huh. A hacer una, una puesta al día de ese trabajo, actualización, sí, porque es, es verdaderamente increíble que no haya tanta información en la red como para que esta cosa no te, no te diga, cuando menos, los nombres mínimos de, las, de los personajes. ¿no? Pero bueno, nomás ahí para que para, ya tienes tarea, Camila. Carlita, Maestro Bunt, los veo muy, muy sorprendidos de, de, de tanto... Yo tengo muchas cosas que decir porque la verdad me, me, me está pareciendo súper interesante eh, eh, lo que nos cuenta Aruma y su trabajo, pero no es mi podcast, es el podcast del Maestro Bunt. Pues es que la, la pregunta de, del origen entre, entre la práctica de Aruma, entre lo textil y lo más locochón y experimental... Sí. De la tecnología moderna porque finalmente como, como dice en el video lo textil y es, es tecnología a fin de cuentas pues, pues ya me la ganaste entonces tengo que pensar ahora en otra pregunta más, más bomba y más este, intensa entonces déjame reflexionar ¿no? porque la verdad es una práctica que me parece eh, bien bien interesante bien digamos, pues, eh, pues eh, que, que combina dos disciplinas que en apariencia son muy distintas, pero creo que lo, que lo que hemos visto y lo que lo que nos mandó Camila para conocer el trabajo de, de Aruma, es, es, es bien interesante cómo, cómo se compaginan ambas y cómo lograste compaginarlo, me parece... Sumamente, sumamente interesante, hay una amalgama extraordinaria y si uno mira, no sé, a lo mejor circuitos como el arduino va a encontrar algo así como un entretejido así como bien bien, bien particular, eso me, me, me, me tiene verdaderamente interesado, intrigado y con ganas de, de, de, de, de comenzar algo así como como tan... Tan, tan tan experimental como podría ser amalgamar el, el textil con, con el cine experimental, con el video. Bueno, de hecho, mil disculpas, pero te voy a interrumpir, porque lo que hago son usar te los tejidos como interfaces. Entonces, con el tejido, y justo eso hacíamos en Electric seat eh, el tejido eh, no, no veías ninguna computadora en escena veías eh, bolsitas de agua con fibra óptica, impresiones 3D o, o y el tejido mismo era la interfaz que eh, manejaba el video, que, que mandaba datos para, para hacer cambios en el video. Eh, y esta tiene una experiencia previa, no sé si conocen al artista sonoro Brian McKern, eh, uruguayo, que eh, hicimos un concierto en, eh, en el contexto de mi exposición en Bellas Artes aquí en Santiago, donde eh, él hacía una sonorización, sonificación de los datos de la, de, la, de la constelación de la Cruz del Sur, que aparece recurrentemente en mi trabajo también. Eh, con esa sonorización eh, hicimos un concierto donde eh, yo eh, participaba con un telar de tres metros y medio, con sensores de capacitancia que eran cobres. Eh, también eh, como un instrumento musical digital, entonces todo pura, pura improvisación eh, en tiempo real pero el textil como una interfaz. Entonces ahora estoy eh, usando mucho el tejido como interfaz de visuales y de eh, sonora y visual. Entonces, eh, y son tejidos Hechos con telar de cintura Con... Eh, es un tejido-circuito Híjole, Maestro bon, pues Tendremos que <risa> trabajar mucho Para poder algún día Traer a Aruma y que nos haga Un, un performance En alguna de las ediciones De Ultracinema, porque suena Absolutamente fascinante No no sé eh, Podemos insisto, estaría fantástico estuviste en México no en el 2016 sí ahí? Eh, ah sí sí estuve varias veces en México eh, estaba sí fui al museo textil de Oaxaca a dar, al, al museo también de arte contemporáneo de Oaxaca eh, di charlas compartí talleres eh, en ese caso era unos, eh, un, unos unos talleres de una técnica eh, compleja textil boliviana eh, o andina que, eh, que es una doble tela y habían maestros tejedores de diferentes regiones de, de, de México también que llegaron al taller porque esa técnica de doble tela era como que se había perdido entre, entre, lo, entre los tejedores mexicanos. No era que no existía, solo que estaba como re, eh, relegada o, o, digamos, en pausa. Entonces fue interesante como a, eh, hurgar esa memoria de los tejedores, maestros tejedores, eh, a través de las técnicas textiles andinas. Fue una experiencia increíble. Eh, pero sí, siempre eh, iba, iba mucho México desde el 2012 al 2016. El 2012 hicimos una... Eh, tuvimos una experiencia eh, de proyecciones eh, móviles por la ciudad, por, por DF. Llegamos a, a Tepito proyectando, hicimos unas cosas así muy locas. Eh, estaba en relación al Festival de la Luz. Eh, oh, animasivo, era, era en Animasivo y. Eh, y el proyecto se llamaba Errante. Muy interesante, igual la experiencia, ¿no? De, de proyectar en, en, en esa tremenda ciudad en México. ¿Qué? ¿Pero ¿cuál era Maravilla, tu... pues ahí cuando. No, no, te... solo, solo el comentario, pues. <risas> solo el comentario de que estuviste por acá. Y, uh -huh. este, y bueno, ojalá nos dé la vida algún día para atraerte para y hacer igual locuras. Eh, Carlita, ¿nos quieres comentar algo? Carla. Hola, no, pues aquí disfrutando de la plática este, de lo que nos comparte Aluma y pues me gusta mucho conocer como este todo este o sea, este tipo de trabajos interdisciplinarios, ¿no? y que hacen como una transversalidad de técnicas eh, y creo que para no sé, para mí, hacia, hasta cierto punto a veces el arte visual eh, independiente, sobre todo el que tiene que ver con la tecnología, sí es muy importante que haga estos cruces porque se enriquece muchísimo, ¿no? O sea, este, este cruce de... Por ejemplo, ¿no? Como este eso de la tecnología, pero al mismo tiempo utilizando estas cosas que son, que forman parte de pues, una tecnología también, ¿no? Como es el tejido, que es otra tecnología, solo que no es de cables, por así decir. pero además en las artes vivas, ¿no? O sea, este rollo de presentar estas cosas en vivo con la gente presente ahí, creo que eso, eso es... Eso es algo que tal vez se debía de hacer mucho más, o sea, y que pues finalmente hay gente que, o sea, como tú que lo ha hecho por mucho tiempo, pero en efecto es curioso porque pues, como es efímero, ¿no? Como la música o como, o sea, no sé, ¿no? Que se presenta en vivo, ya pasó y bueno, lo que sigue, ¿no? como que a la gente se le olvida de repente estas experiencias, ¿no? De, eh, de este tipo de presentaciones. A mí me llenan, a mí me encantan las artes vivas y sobre todo cuando también tienen todas estas mezclas se me hacen increíbles, ¿no? O sea, me gusta mucho esa experiencia. Eh, desafortunadamente, por, de este de este festival que dices en donde participaste aquí en México, que más bien yo creo que era el festival de la ciudad de México dentro de eh, esta subdivisión que le llamaban animasivo, ¿no? Ajá. Ajá, que ese festival estaba muy bueno, pero pues lo desafortunado es que como no podías ver todo, ¿no? Porque pues eran varias sedes, al mismo tiempo ocurrían muchas cosas en diferentes sedes en la ciudad. Entonces, este pues no, yo sí no lo vi. ¡Ah! Pero, o sea, sí, es que sí pienso que... Hijo, le hubiera estado muy chido porque me, me gusta mucho este concepto que estás utilizando y yo tenía una duda porque dices que pues tejes desde que eres pequeña, ¿no? Eh, y pues vivías en un lugar alejado y demás, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita está este tema de la apropiación, ¿no? O sea, apropiación pero cultural, ¿no? Y que de algún modo pues está siendo bastante criticada, ¿no? Este, hay como toda una serie de discusiones en torno a ello. Eh, ¿Tú en qué lado te colocas a ti misma dentro de, o sea, utilizando como una técnica antigua, con mi, o sea, re, reapropiándola, ¿no? Y tomándola para generar nuevas piezas, ¿no? ¿En qué lugar te te ubicas a ti misma, ¿no? Dentro de ese dentro de esta discusión de la apropiación cultural y tal. O sea, tú más bien dirías, no, es que no es apropiación, es más bien como mi propia cultura y la utilizo, ¿no? O sea, lo reconfiguro o, ¿O qué onda? <risa> no, buen, buena pregunta lo que, eh, eh. Eh, lo que generalmente me preguntan o, me, o directamente dicen que yo hago un rescate. Y yo, ¿no? ¿Rescate de qué? De, eh, una, eh, yo formo parte de una tradición textil viva, pujante, que tú vas por, por las calles de Bolivia, por los espacios rurales, eh, donde estás viendo a maestras tejedoras. Entonces, eh, es, una, es una tradición textil eh, viva y pujante. O sea, el rescate eh, no existe en relación a mi trabajo. Yo no rescato nada. Lo que sí soy parte es de, un, de esa misma tra tradición, pero yo, yo soy tejedora eh, y tejo como se teje en las comunidades. Uno teje de acuerdo a su comunidad, yo soy, eh, yo, eh, mi comunidad se llama Capinota, yo vivo ahí hace vivía hasta hace dos años allá. Eh, entonces yo tejo, eh, de acuerdo a mi, a mi comunidad y a mi origen, yo soy una mezcla, entonces mis obras también van a ser esa especie, van a tener esa especie de hibridez. Eh, y yo, lo que digo es que más bien eh, estoy eh, soy parte de una continuidad también, de una, de, una, de una cultura de tejedoras que les gusta experimentar. Eh, tú vas a ver que la tradición también eh, va cambiando en ese sentido. Eh, hay comunidades que prefieren quedarse eh, totalmente, eh, digamos, eh, con pocos cambios y hay otras que son más experimentales. Eh, como la cultura de Norte Potosí, eh, de donde vienen mis maestras, eh, ellas no tienen ningún reparo en usar eh, lana acrílica, en hilarla nuevamente, o sea, hackear la lana para que eh, con esa lana puedas hacer eh, eh, tejidos más complejos, porque con la lana acrílica, eh, que bueno, ya son cosas técnicas, eh, puedes tener esta resistencia que las técnicas más complejas necesitan. Entonces, siempre están experimentando con los materiales. Y esta experimentación que hago yo también con los materiales forma parte de toda una cultura que le gusta experimentar. Ahí eh, salen estas obras eh, que son eh, de tejido con Solo, solamente con materiales inusuales, porque las técnicas igual se mantienen y obviamente eh, las técnicas son de propiedad eh, de la comunidad, son técnicas andinas que eh, sí hay mucho que pensar y hay mucho que reformular alrededor. Eh, como como eh, estas técnicas eh, mantienen un pensamiento a través de, su, de la complejidad de sus estructuras, que quien conoce estas técnicas de alguna forma está asociando la forma de pensar de los tejedores antiguos. No sé si de, me dejo entender en relación a que estas prácticas textiles eh, se han mantenido intactas durante muchísimo tiempo, pero también eh, acompañando los cambios históricos, que, es, que han sido difíciles eh, y dolorosos también, ¿no? Entonces eh, ahí, van, ahí va la cultura sobreviviendo, eh, cambiando y, y también eh, experimentando. Sí, ¿no? Se entiende perfecto, de hecho, ese concepto me parece bastante, bastante chido, sobre todo en una época en donde, por esto que te hablaba de la apropiación cultural, pues sucede muchas veces con gente que realmente no entiende o no conoce o no profundiza ¿no? en en el significado original de las cosas, pero como está de moda, a ver, o sea, ahorita está de moda de repente tomar eh, técnicas antiguas, aunque uno no las conozca y demás, se vuelve grosero luego, pero pues le dan las becas, ¡Ay! No, sí, este, sí, y entonces por eso me parece muy interesante tu trabajo, ¿no? Porque de algún modo hay una conexión total y directa con todo este conocimiento antiguo, ancestral y demás, traído a, lo, a tu propia realidad, que como dices, eres una mezcla de todo eso, entonces tiene mucho sentido, me parece muy coherente, muy congruente. Eh, oh, y obviamente, bueno, también todo eh, el trabajo que hago, yo, yo teco, yo hago el hilo, yo eh, soy tejedora, o sea, eh, no, yo no, jamás agarraría un tejido, lo corto y lo uso a mi antojo o le pido a, O sea, y si trabajo en colaboración con otras tejedoras, pues está ahí, están eh, las cosas claras y, y pues eh, el crédito es compartido. Pero sí, sí sé sea lo que te refieres en cuanto a apropiación cultural y es heavy. Es heavy, <ríe> es heavy eh, porque sí, es, eh, sí hay que nombrarlo y sí hay que... Eh, eh, sí, hay que, digamos, poner un límite ético, ¿no es cierto? Eh, pero al mismo tiempo, eh, que eso no sea, o sea, que, que, que, que, el, que el usar, que la, por ejemplo, ¿cuál es el planteamiento eh, que tengo? Es que el tejido es una parte del arte de los nuevos medios. Entonces, si se plantea el tejido como un, una eh, rama de los nuevos medios, estás eh, también cambiándole, eh, digamos, eh, esta concepción del tejido solamente como artesanía. Lo estás llevando a un, a una, eh, a un nivel como más de pensamiento, ¿no? Y eso cre yo creo que es el tejido. El tejido es pensamiento, el tejido es tecnología y, eh, no me voy a poner a, a, a decir que el tejido es arte, porque, porque sí es. Entonces, eh, o sea, eh, son manifestaciones de las comunidades y, y pues eh, tiene que, que ser considerado también como una rama. O sea, la propuesta es que sea considerado como una, una rama de, la, de, de los nuevos medios. ¿no? Y ese era el planteamiento un poco en, el, en esta exposición en, en Bellas Artes aquí en, en Santiago. Y la verdad ha sido eh, muy interesante porque se ha iniciado un diálogo desde eh, tejedoras, que, eh, digamos grupos de tejedoras de, o creadores de diferentes áreas del textil. Y también eh, llegó gente como del Observatorio de ALMA que llegaron a hacer, por ejemplo, una visita guiada, en el caso de Andrea Arraya, y llegó a hacer una visita guiada eh, convocada por el museo, donde ella hablaba en términos científicos de las obras que estaban presentes en, en la exposición. O sea, la, eh, la información, eh, la, eh, cómo se manejan los datos, eh, o sea, ella veía mucha familiaridad en, en los planteamientos eh, del, del tejido como estaba puesto al trabajo que hacen los científicos en el Observatorio ALMA. O sea, entonces, eh, propiciar esos diálogos, eh, romper nuestros propios eh, prejuicios sobre los materiales, eh, eso también nos lleva a que, a que nosotros mismos cambiemos nuestro, nuestra concepción y nuestra perspectiva de la tecnología y bueno pues, les doy la palabra <risa> <risa> ¡Salud! No, no la verdad es que nos dejaste sorprendidos hay una yo, yo siento que eh, hablamos siempre con camila de, de que méxico y bolivia tienen un montón de conexiones incluso muchas más de las que asumimos o pretendemos que tengan y <risa> Y pues sí, yo ya me vi viendo cómo hacerle para que traerte y que des un taller. Digo, esta conexión que tuviste con los maestros tejedores en Oaxaca, pues bueno, hay, hay mucha una tradición también muy grande aquí de, de, de textiles, de tejidos, y, y sobre todo esta posibilidad de, de, de ponerlas, ponerlos al día de alguna manera, de, de empoderarlos, ¿no? De empoderar a las nuevas generaciones de... De si bien como, bien, como bien dices, el término no es restatar, pero sí que continúe la tradición que y, y ¿por qué no eh, acercarlos a ahora que necesitamos tantas maneras de, de, de, de salvar al mundo a través de, de atraer a los jóvenes, atraer a los niños a, a, a, a la cultura, al arte? Este, es una, una, eh, experiencias como la tuya creo que son fundamentales y. y ya, ya veremos algún día se nos hará poder colaborar porque también pues, sí o sea, vivimos en, en, desafortunadamente en esta situación en la que pues apenas nos alcanza para las croquetas del perro pero este porque no soñar que podemos hacer muchas muchas fuentes muchas conexiones muchas eh, y, y bueno de entrada ha sido una experiencia muy muy interesante muy intensa, haber conocido tu trabajo, haber platicado contigo y, y bueno también, pues eh, digo, usualmente tratamos de, de, de no abarcar, no abrumar a los invitados pues para que quede ahí la posibilidad de, de, de invitarlos más adelante y poder seguir conversando eh, eh, y pues bueno, desafortunadamente pues vamos, vamos a tener que ir cerrando este, este capítulo y no sé si, si mis colegas tienen algo que agregar antes de, de, de terminar este de verdad ha sido así de volarnos la cabeza la, la, la, la experiencia con, con Aruma ¿Quién dijo no yo? agradecerle yo, yo puedo yo puedo <ríe> agradecerle a Aruma por, por la apertura por venir por hablar a mí me ha también volado la cabeza pero también para ver ¿Qué precedentes hay? A veces aquí en Bolivia uno empieza a crear y es como que no hay nada, ¿no? Es un desierto, pero cuando se investiga y encuentras estos precedentes es muy rico, ¿no? Y por otro lado me gusta mucho esta visión de no rescate pero sí de continuar una tradición y reconocer esa experimentalidad en nuestra tradición, que sí existe en los artesanos, en los artistas, en los tejedores y otras ramas más, ¿no? Eso. Súper, qué lindo. Qué bueno estar en contacto también. ¿Qué más, chicos? ¿Qué te, qué te anima? Pues yo también me sumo a los agradecimientos. La verdad es que es una práctica bien interesante. Eh, hace unos años aprendimos a, a, a hacer fotobordado y pues bueno, es una muestra de cómo las distintas tecnologías pueden convivir. Eh, yo creo para que se haga esta... Esta colaboración ya le pedí a camila que comprara mi, mi título mi título de doctorado en las alacitas de, pues, a lo mejor podemos hacer hacer unas alacitas que sea una representación en miniatura de todos nosotros en algún espacio en este en este gran planeta eh, pues a lo mejor se nos que nos entonces, pues estaría sensacional. Muchas gracias, Aruma, y seguimos en, en contacto y en espera de futuras colaboraciones. Muchas gracias. Sí, con mucho gusto, muchas gracias. No, podemos llevar una versión de Electric Six. Estaría fantástico. Habrá sí. que, que sí, digo, siendo, siendo tu colega eh, alemana, a lo mejor por medio de. Hoy el instituto de o algo pero bueno, ya, ya veremos ya veremos acá están ya los, los, los desesperados, Carlita muchas gracias muchas gracias a cada una, a cada una de ustedes aquí, en este, que bueno hemos compartido este pequeño espacio virtual <ríe> y pues eh, como siempre es que el agradecimiento por compartir tu obra, que de algún modo es compartir parte de ti misma y de de tu intimidad, ¿no? Entonces, eso es, eso es fuerte y eso se agradece un buen. Entonces, pues, muchas gracias porque también, pues, dejas eh, hasta cierto punto esta inspiración, ¿no? Para seguir creando y como que estos caminos que, que se nos pueden ocurrir también a los demás que escuchamos, ¿no? Entonces, pues, muchas, muchas gracias por tu presencia hoy. Gracias, gracias a ustedes. Estamos en contacto igual. Yo... Eh, a mí me, me gustaría visitarlos, me, me parece que sería muy lindo. Y quiero conocer más de, de, del trabajo de ustedes también. Cuando, cuando quieras, <ríe> cuando quieras Aruma, aquí en, en México, pues, no, pues podemos que... Ay, me me va contando. contando. ¿Fue, fui yo. yo Todas las, fui ah. yo. No. <ríe> Creo que, creo que existe, es mi internet de repente. Pero bueno, bueno, decía. Eh, que las arañas. A ver, ¿ya? Ya. Hola, ya. Hola, hola. Bueno. Decía que independientemente de todo lo maravilloso que vimos, las, las imágenes que insisto, vayan a, a, al Instagram a buscar eh, a, a Aruma. Me, me quedo con, con dos cosas que. que que espero que les sirvan por ejemplo a las jóvenes generaciones no primero tu, tu formación autodidacta todo tu, todo tu arte ha sido no porque fuiste eh, eh, porque te dijeron oye por qué no indagas por acá fue fue algo propio tuyo que te nació eh, y lo hiciste de manera, por lo que nos cuentas pues, eh, independiente, buscando, explicando investigando, echando a perder seguramente eso me parece fenomenal, fantástico, y es una, una buena lección y lo otro que lo hiciste con tecnología análoga, ¿no? empezaste como a ver bueno, cómo funciona esta cosa para poder yo hacer mi instalación digo, al final terminas trabajando con circuitos y con luces y demás, pero eso porque de repente cuando nos, nos, nos decidimos a ser artistas y, y, y decimos o sea, es que no tengo la supercámara, ay es que no tengo este cable, ay es que no. No, pues eso no tiene por qué detenernos, ¿no? O sea, en realidad, todo lo que necesitamos para ser grandes artistas está aquí en nuestra cabeza. Y ahorita más que nunca, o sea, incluso ahora, ahorita haciendo, regresando al tema de las de la inteligencia artificial, le puedes preguntar, oye, ¿cómo suple un cable con un otro cable? que No sé, cosas así que ya son para las nuevas generaciones ya es un poquito más fácil en este sentido de, de acceder a la información entonces esto me parece fenomenal te agradezco muchísimo aroma que hayas eh, nos hayas visitado acá en el podcast más pierta de las redes y por supuesto a camila que nos, que nos pusieran en, en la dirección de tu trabajo porque la verdad eh, eh, pues nos damos muy contentos como creo que creo que te diste cuenta todos estamos así sorprendidos y maravillados por por conocer tu trabajo y pues nada, aquí, aquí seguimos en, eh, en eh, Nadas Original. Recuerden que la convocatoria de Ultracinema para su edición número 12 sigue abierta. Estamos eh, en espera de sus maravillosos trabajos experimentales. Tenemos eh, la categoría experimental, así, para cualquier cosa alocada y enloquecida que se les haya ocurrido hacer, la, la, la recibiremos. También tenemos una categoría especial. Para celebrar el centenario del formato 16 milímetros, que, eh, que bueno, pues, que el maestro Bunt está preparando una serie de actividades para celebrar este centenario. Y además, como homenaje motivo del festival que tenemos el tema del afrofuturismo, abrimos una categoría especial para trabajos de artistas o, o que estén creados en la diáspora africana en el mundo porque también nos interesa conocer emprender y dar dar este espacio para, para pues toda la gente de, de la diáspora africana y pues sigan sigan pendientes de las actividades del festival ya Comenzó la temporada de talleres, entonces por ahí también eh, eh, que nos, nos, nos estamos poniendo las pilas pues para, para acercarles las posibilidades de, de adentrarse a este oscuro pero bello mundo de la creación audiovisual experimental. Y pues nada, muchas gracias Aruma, muchas gracias Antonio Bunt, el maestro Bunt desde el Monterrey canadiense, eh, eh, Aruma que nos dijo que estaba en Santiago de Chile, Carla que está en la colonia Narvarte y Camila que está en La Paz, Bolivia. Muchas muchas gracias. Nos escuchamos en la siguiente. Adiós. Gracias. <risa> Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes.